Nosotros somos un fabricante de tecnología Wi-Fi español, en el cual eh, dotamos eh, a las distintas instalaciones, sean colegios, centros de convenciones, hoteles, etc., de una infraestructura que puede soportar perfectamente la alta densidad de usuarios. De esta forma, integrándonos dentro de la plataforma IMT Lazarus, permitimos que, todos los clientes conectados a la red puedan ser perfectamente supervisados a la hora de gestionar qué tipo de aplicaciones pueden utilizar o pueden en ese momento disponer en cada momento. Lo que hemos inventado es una tecnología innovadora que resuelva aquellos problemas que nos hemos encontrado. ¿no? Y lo repito, son dos: la alta densidad de usuarios y el dominar el espectro de radiofrecuencia. Nuestra tecnología CHT es absolutamente distinta. Todos los puntos de acceso son inteligentes. Todos los puntos de acceso. ...comparten información entre sí. Todos trabajan de una manera colaborativa. Evidentemente, tenemos un software de gestión central... ...para poder gestionar todo, poderlo hacer todo... ...como estáis habituados a ver en los fabricantes... ...que más o menos tradicionalmente conocéis. Pero lo importante es que imaginaros que perdemos conectividad... Con, esa software de gestión, ...con ese software de gestión, sea en el cloud o sea localmente. No pasa nada, la red Wi-Fi sigue funcionando, sigue tomando decisiones. Es más, eso que nos permite tener una escabilidad muy amplia. Es decir, ¿cuál es el límite? No hay límite. Tú vas poniendo puntos de acceso en tu red y todos ellos van a seguir trabajando y colaborando entre sí. Y en esto lo importante es que todos los puntos de acceso lo que hacen es ver el entorno, medir, todo el rato analizando, pensar que es un gran sniffer que está todo rato analizando, compartiendo la información a través de la LAN entre sí y tomando decisiones para que siempre aseguremos el mejor throughput a todos los clientes que tienen conectados nuestra red Wi-Fi. Esto es la imagen de 120 clientes viendo un video streaming Full HD, la 1080, sin tecnología CHT... ...todo, digamos, ese descargarme el trozo de película... ...se convierte en un proceso, pues aquí los procesos... ...como somos de Sevilla decimos que se van al cielo, ¿no? Y la realidad es que es caos... ...a partir de aquí donde una controladora empieza a tomar decisiones... ...pero ya se ha parado, ya la red no funciona... ...en nuestro caso, rápidamente, tenemos una solución estable... ...que nos permite tener uno o dos procesos simultáneos... ...para que nuestro vídeo siempre se siga viendo. Como fabricante pues, español lo importante es que podemos dar... ...un buen soporte a, a todos nuestros partners que tengamos en todo el país y sobre todo que lo hacemos en el mismo idioma, y lo hacemos en la misma agenda horaria. Es decir, no tenemos que hablar ni con Silicon Valley a las tantas de la mañana, ni tenemos que hablar con China también de madrugada. Estamos absolutamente integrados con IMT Cloud. Nos permite que la asociación de IMT Lazarus, con las tecnologías de infraestructura de OIFES, sea una solución absolutamente perfecta, sobre todo para educación, pero no penséis solo en eso, sino para cualquier sector vertical.